Lo siguiente es eh, en la configuración, pues cambiar ciertas opciones si queremos. En lo básico, pues bueno, está el título, descripción, privacidad, para ver si queremos que se pueda buscar en internet o no. El, la dirección del blog, si tenemos un dominio contratado, pues podríamos asociarlo a ese dominio. Eh, y luego, pues quién puede acceder al blog, de qué manera, pues los autores. Eh, o si queremos hacer un blog privado para eh, ciertas personas, pues permitir que solo vean pues ciertas personas a las cuales vamos a invitar a ver nuestro blog. Si no, pues será público. ¿vale? Se puede editar entre varios autores eh, y también se puede permitir ver pues a, a diferentes personas. ¿vale? En lectores del blog pues tenemos que es público, lo podríamos modificar e invitar solo a gente. Vale, pues que solo vean los autores del blog o invitar a gente para que acceda a nuestro blog. ¿Vale? Se les envía una invitación al correo electrónico que pongamos y se les permitirá pues, pues ver el blog o no. Bien, hay algo que también es conveniente cambiar. A ver si lo encuentro. Que es el, el lugar desde el cual se edita. Eh, o la, la zona horaria de nuestro blog para que ponga bien las horas y las fechas de de nuestras entradas y páginas. Aquí en idioma y formato bueno pues en la zona horaria tendremos que poner nuestra zona horaria que es la más 1 Madrid, de tal forma que aparezcan bien pues, nuestras entradas. Guardamos la configuración y ya estaría. También en las entradas pues podemos elegir si queremos que se pueda comentar eh, aquello que publicamos o no. pues Solo miembros del blog, cualquiera, usuario registrados, usuario con cuentas de Google, bueno, pues estas son diferentes opciones. Eh, pues esto elimina los comentarios en entradas para, para todo. Eh, luego individualmente en cada entrada que creemos, pues podemos elegir si se puede comentar o si no. ¿Vale? Si lo hacemos de esta forma, pues ya mmm, no se permiten comentarios. Esta es la configuración básica. Aguardo.